Hola, buenas, aquí estamos en PASI con otro vídeo de esa actividad. En este caso, vamos a hacer el segundo ejercicio. Este ejercicio, eh, la teoría que hay que aplicar es muy sencilla, pero en mitad del ejercicio la cosa se complica un poco. Entonces, vamos a esta pendiente. Seguro que nos sale. Nos dicen que tenemos esta función, g de x igual a mx cubo partido x menos n al cuadrado, y tenemos que hallar los valores de m y de n. ¿Sabiendo qué? Sabiendo que tiene una asíntota. De la forma y igual a 2x menos 4. Si nos fijamos, había dos tipos, bueno, tres tipos de asíntota. La vertical, la horizontal y la oblicua. En este caso, esta asíntota, si os fijáis, tiene toda la forma de ser oblicua, ¿verdad? De la forma y igual, una recta, a x menos b. Entonces, ¿cómo vemos estos coeficientes de mn? Si os acordáis un poco de teoría, hay la teoría que dice que para hallar esta asíntota tenemos que tratar el límite cuando x tiende a infinito de g de x partido x este límite tiene que valer la pendiente de esta recta oblicua o la tiene que ser igual a que en nuestro caso será igual a 2 y otro, otro punto de teoría que para hallar la, la ordenada en origen tenemos que tratar el límite cuando x tiende a infinito de G de X menos esta pendiente A por X, que en nuestro caso se la doy. Y eso tiene que ser igual a la pendiente. Perdón, esto mejor lo vamos a dejar como más B para que sea genérico, ¿vale? Solo que en este caso es un menos 4. Entonces tendrá igual a B, pero en nuestro caso será igual a menos 4. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Pues lo he dicho. Calcularemos este límite. Y lo igualaremos a la pendiente que ya conocemos, calcularemos este límite y lo igualaremos al punto que conocemos. Entonces voy a borrar un poco, vamos a empezar por aquí y vamos a lentito porque tiene un montón de operaciones pero es muy muy sencillo. ¿vale? Bueno, entonces tenemos este límite. Vamos a operar un poco y vemos qué tipo, si tenemos una indeterminación, si pues tenemos un límite sencillo, ¿qué tenemos? Entonces ya os he dicho, eh, g de x partido de x. Si os fijáis, g de x es una fracción, entonces bueno, tenemos una fracción, a partido b partido c. Los numeradores se quedan donde están y el denominador pasa multiplicando. Por eso está x que hay aquí aparece abajo. Solo ese detallito. Es una cosa muy tonta, pero cambia bastante el ejercicio. Entonces, vamos a operar. Tenemos cubo y aquí tenemos x, desarrollamos el cuadrado, cuadrado del primero, la veintina notable, cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos el doble producto del primero por el segundo. Muy bien. Entonces multiplicamos la x, x cubo será x cubo, bien, porque esto tiene pinta de ser un límite sencillo. Perdón, se me ha olvidado que antes de todo el resto, no os olvidéis, y ya lo he hecho yo, tenemos que poner el límite cuando x tiende a infinito, porque si no, estamos escribiendo algo que no está bien. ¿Vale? Tened cuidado con eso. x cubo más xn cuadrado menos 2x cuadrado n. Y tenemos que un límite muy sencillo, hemos tenido suerte. Porque si nos fijamos, tenemos el coeficiente los coeficientes del numerador y denominador del mismo grado y eso era tan sencillo como que el límite valía los, coe eh, los coeficientes que acompañaban a ese, a ese término. Entonces es muy sencillo, porque este límite que parece muy difícil, nos olvidamos de todo esto, y vale simplemente M, que es lo que acompaña M partido 1, ¿verdad? Entonces, M tiene que ser igual, como ya hemos dicho, A. Pero en nuestro caso A vale 2, por lo tanto ya tenemos que M vale 2. Ya tenemos una de las dos incógnitas, nos falta hallar cuánto vale N, por lo tanto vamos a recurrir a lo que hemos dicho, al límite que nos decía cuánto valía esto, ¿vale? Eh, en este caso... Ya tenemos, ya digo, el límite cuando x tiene infinito Para ver cuánto valía esto, aunque nosotros lo conocemos De ahí vamos a sacarlo De g de x, la función menos a x Solo que esta vez hemos sustituido la que ya conocemos M vale 2 O sea que aquí hay un 2 Y a también vale 2 eh, He puesto a y m Para que aquí no confundamos La pendiente Con esta m, que es un término cualquiera Es ¿eh? un número cualquiera No tiene por qué ser igual Pero vamos, que en este caso va a ser lo mismo entonces, 2x cubo, tal, y operamos a ver qué límite tenemos. O Entonces, sea, vamos a desarrollarlo de abajo. El límite siempre. Desarrollamos abajo. x cuadrado más n cuadrado menos 2xn, ¿vale? Cuadrado primero, cuadrado el segundo, y doble producto menos el doble producto. Y eh, arriba nos queda 2x cubo y aquí... 2x multiplicando por esto, como ya lo hemos desarrollado, pues lo copiamos aquí, más n cuadrado menos 2xn. Entonces, operamos un poquito más. A ver qué tenemos. Abajo tenemos x cuadrado más n cuadrado menos 2xn. Y arriba tenemos 2x cubo menos 2x por x cuadrado menos 2x cubo. Se nos simplifica, ¿vale? Este se nos va con este. Entonces ya eso se nos va. Tenemos menos 2x por n cuadrado. Menos 2x, n cuadrado. Menos 2x por menos 2 n el más, no se nos olvide, 4x cuadrado, n. Y como bien dice mi amigo Frank, que me ha dado un apunte muy valioso, tenemos aquí x cuadrado y x cuadrado. Por lo tanto podemos tener un límite súper sencillo. Entonces, simplemente... Esto nos da igual, esto nos da igual Y el límite vale Lo que acompaña al coeficiente de mayor grado Que en este caso es x cuadrado 4n, nos olvidemos de la n Partido 1 Entonces nos vamos poniendo aquí, ¿vale? Acompaña 4n Partido 1 4n Entonces Tenemos Que 4n tiene que ser igual A este menos b Que en nuestro caso vale menos 4 Entonces ya a partir de aquí sacamos n. n vale menos 4 partido 4, que es igual a menos 1. Entonces tenemos que n vale menos 1 y n vale 2. Por lo tanto ya podemos sustituir en g de x. m vale 2, 2x cubo. Y x menos n cuadrado. X, n menos 1, cuidado por ese menos, X con esta función ya podemos hacer el segundo apartado. Borro un poco y lo vemos. Y aquí estamos ya con el último apartado. Tenemos ya nuestros coeficientes ya calculados. Solo nos queda que el apartado B nos dice que si esta función es simétrica respecto al origen. ¿Cómo es eso? Vamos a verlo. Porque así de primera es muy raro. ¿Simétrica respecto al origen qué significa? Que si tengo origen, simetría es una imagen simétrica. Es que es igual por aquí que por aquí, ¿verdad? Pero esto es simétrica respecto a este eje. Si fuera respecto a un punto, esto es simétrico. Esto es Entonces, ¿qué tiene que cumplir? Una función, no es esta función. No la he dibujado, es una función cualquiera. ¿Qué tiene que cumplir? Esta función para que sea simétrica o no, porque no sabemos lo que es. Si nos fijamos aquí, g, uy, perdón, g de menos x... Es decir, g, la función, en valores de la x negativo, es decir, por esta parte del eje, tiene que ser igual a menos g de x por el lado positivo. Si os fijamos aquí, si hiciéramos g de g de menos 1, la función valdría negativo, porque está por aquí abajo, ¿verdad? Y si hiciéramos g de 1, si fijamos, tendría que ser un valor positivo, es decir, menos ese valor negativo. Entonces vamos a hacer eso, vamos a sustituir y ver si es verdad que si estoy viendo la, menos, eh, la x negativa aquí, nos da esto, se cumple esto. Entonces, ya está. g de menos x es igual a partido menos x más 1 al cuadrado. Eh, si os acordáis las potencias, si el exponente es impar, se mantiene en signo negativo. Por lo tanto, será menos 2x al cubo. Porque la x siempre va a seguir negativa, sea cual sea el valor de x. Y abajo, nos queda lo mismo, ahí no podemos hacer nada. Y si nos fijamos, esto y esto no son iguales. Por lo tanto, no es simétrica respecto al origen. De coronada. Habéis visto que es sencillo, ¿verdad? Es solo pensar un poco qué es lo que nos piden. Si tenéis cualquier duda del ejercicio o lo que queráis, preguntáis, ya sabéis. Tenéis el foro, ahora estamos con el tema de la teoría, el... si queréis preguntar algo, si hay. Lo que sea, ¿vale? Nos vemos en la próxima.